Muy bien. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este... ...comunidad virtual a través de Educación sin Fronteras, que viene hace más de un año, pues eh, reuniendo la experiencia de profesionales de educación y de otras ciencias que están interesados, interesadas en eh, actualizar, en capacitarse, en autosostenerse también, porque de eso se trata frente a las diversas circunstancias que la vida nos plantea. Y con ese doble compromiso de eh, no solamente ser líderes, sino de manera muy especial tener la responsabilidad de conducir eh, las instituciones educativas en los diversos niveles de la educación básica en el Perú y también en el mundo. Y nosotros hemos invitado esta tarde al doctor Boris Damon quien tiene una larga trayectoria por su eh, formación profesional, académica, de investigación, producción literaria, de producción bibliográfica también, autor de más de una decena de libros relacionados con el que hace de la conducta, el quehacer del desarrollo del ser humano, del ser que va camino a la grandeza, y eh, con una experiencia como doctor en psicología educativa, en de conflictos, en todo lo que tiene que ver con el manejo de la enseñanza, utilizando eh, el coaching, utilizando la programación neurolingüística, utilizando la neurociencia también, para aplicarlos en temas relacionados con eh, justamente eh, lo que, el tema que nos eh, reúne esta tarde. Bien, entonces no hay más preámbulos para presentar al amigo, al maestro, al, al líder que toca este tema eh, sobre educación, eh, también violencia y resolución de conflictos. Maestro, adelante el micrófono para usted. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, Julio. Siempre trabajando por la comunidad, siempre haciendo nuestra parte, siendo que... Decía la escritura en alguna ocasión, Dios escribió y dijo, mi pueblo perece por causa de falta de conocimiento. El conocimiento es sumamente importante para desarrollar nuestras comunidades, para desarrollar el concepto que todos nosotros deberíamos tener muy claro, el concepto del ser. Muchos de nosotros estamos muy preocupados en la ser, estamos muy interesados en en qué es lo que hace fulano o qué es lo que no hace fulana. Estamos interesados en saber por qué lo hace, pero más que todo desde la perspectiva de la crítica o simplemente del prejuicio. Esto ha creado un sinnúmero de circunstancias en las que la mayoría de personas, cuando hablamos de alguien o de algo que esa persona hace o dice, generalmente manejamos una conducta reactiva y no necesariamente propositiva. Bajo ese concepto, el planteamiento de educación, violencia y resolución de conflictos, lo vamos a tratar de manera concisa porque creemos que es necesario simplemente clarificar el punto de partida. Y me permiten ustedes, voy a compartir con ustedes un PowerPoint que he preparado para todos los que nos siguen aquí y también en las redes sociales porque en este momento se está transmitiendo de manera en vivo el programa a través de Facebook Live en mi cuenta Boris Darmon. Allí pueden ustedes encontrar la transmisión en vivo de este programa que por supuesto después también lo pueden buscar en Boris Darmon canal donde estará para que ustedes lo puedan compartir. Bienvenido a todos mis amigos y las personas que por alguna razón se han dado cita a este momento. El privilegio de formar parte de un equipo de personas juntamente con Julio García del Mazo, quien dirige el programa de Educación Sin Fronteras, para mí es un honor. Y por supuesto, desde el año 2000, cuando nosotros pensamos en hacer algo por la educación y después concretado en el año 2010 con Darmon Enterprises, hemos querido llegar a nuestra comunidad y nos hemos preparado con el objetivo no de tergiversar la información, sino para poder hacerla más accesible, de tal modo que las personas que nos escuchan, que nos siguen, puedan entender que nuestro objetivo es educar. Y educar, si bien es cierto, es una ciencia que todavía no es reconocida como ciencia, pero que tiene mucho que ver con la realización misma del ser humano, todavía todavía no ha logrado entender la mente humana, la importancia que ésta tiene. Desde la visión de la educación, yo quiero plantear esta esta tarde un tema sencillo que sin duda muchos de nosotros tal vez no entendemos cómo y de qué manera esto se va dando dentro de una comunidad. Dos niños se acercan a sus padres y le dice: ¿Podemos jugar a los papás y a las mamás? Y la madre le contesta: No, hija, nada de violencia. Este, esta caricatura me llamó muchísimo la atención porque muchas veces lo que nosotros decimos reafirma el refrán que dice, con la mano escribimos y con el codo borramos. Esta mamá le dice, hijos, no, nada de violencia. Parece que en el trajinar de la familia... La violencia se ha convertido en el común denominador de la sociedad. En el núcleo más importante, tal cual la célula en el cuerpo humano, donde el coronavirus controla, se mimetiza y nos destruye, del mismo modo ha sucedido en la sociedad. Hemos sido invadidos por un, una práctica común de violencia dentro de la familia tanto así que lo predicamos, formamos grupos, hablamos en las redes, comunicamos a todos de que no debe haber violencia, más nosotros en práctica vivimos y muchas veces la impulsamos sin darnos cuenta que eso es lo que la sociedad está recibiendo. Desde el punto de vista de la educación, en estas semanas pasadas hemos podido ver que una maestra a través de las redes, prepara a sus niños para poder pensar de manera distinta acerca de grupos o personas. Hemos podido ver cómo se impulsa a través de imágenes la violencia y se educa a una sociedad para poder tomar el control en sus manos. Nos hemos olvidado del concepto del ser, del ser pensante, de la persona que racionaliza, que razona, nos hemos olvidado de nuestros valores humanos y valores de un futuro mejor que tal vez en muchos no solamente nos hemos olvidado, ya no estamos dispuestos voluntariamente a practicarlo. La razón muy simple, hay un prejuicio, no seas tonto, no seas cobarde, defiéndete. Y si no puedes, golpea, destruye, mata a tu enemigo. Este concepto es un concepto que ha destruido el concepto del ser. El ser tolerante, el ser persona adecuada, el tener una comunicación amena, el aprender a convivir y no solo a competir tratando de derribar a mi enemigo o a mi contrincante. Las Naciones Unidas, a través de la Asamblea Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la violencia es un importante problema de salud pública en el mundo. En su 49 a Asamblea Mundial de la Salud, dicen que necesitamos trabajar la prevención de la violencia. Cuando hablamos de prevención, Muchos de nosotros no entendemos por qué se hablaría de prevención cuando ya tenemos circunstancias o casos en los que la violencia ya es algo real, en los que la violencia ya vive con nosotros. Es casi difícil entender que cuando una persona está con cáncer, tengamos que pensar en prevención. Las, los médicos, las instituciones médicas, por ejemplo, con el tema de la salud, están creando centros de salud para orientar en temas alimenticios y de prevención de salud, más en los lugares desarrollados o países desarrollados que construir hospitales. Nosotros hemos construido escuelas, pero esas escuelas no están trabajando en el contexto que la Organización Mundial de la Salud nos ha indicado que deberíamos tomar la violencia como algo tan importante como un problema serio de salud pública en la cual debemos dedicarle un poquitito más de tiempo, y si no poquitito, muchísima más importancia de la que la estamos dando el día de hoy. Para decirles nomás un pequeño incidente en esta figura que ustedes ven aquí, decidí buscar en el internet imágenes sobre violencia. Y en el 99.5%, por ponerle un porcentaje, encontré imágenes del hombre golpeando a la mujer. Y las únicas dos imágenes que encontré de una mujer golpeando a un varón, una de ellas fue esta. Y me llamó la atención. Y por eso la puse. Porque a veces el paradigma social nos hace pensar que... La violencia es solamente un asunto de varones hacia mujeres y a niños. Y allí tal vez hemos formado un concepto totalmente equivocado. En realidad la violencia, desde el punto de vista de la educación, tiene que ver con dos aspectos importantes. Es mi contribución respecto a esto. No lo he copiado de nadie, no lo he eh, eh, pegado de ninguno otro que haya escrito. Yo creo... Desde mi propuesta, que la educación es pobre, integrada hacia la resolución de los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué creo yo eso? En primer lugar, hay una falta de información respecto al rol, privilegio y responsabilidad del ser humano. Nosotros nacimos a este mundo con un propósito. Y el propósito por el cual nosotros nacimos es para vivir felices. Yo no sé en qué momento a alguien se le ocurriría decir, niño, niña, tú has nacido para pelear. Tú has nacido para poder competir y destruir todo lo que hay en tu entorno. Esa información respecto a un rol contrario al ser humano es el que muchas veces se ha enseñado con hechos, no necesariamente con palabras, a nuestros niños en las escuelas, en los barrios, en las comunidades. Cuando yo era niño, mi papá cuando venía a la casa porque él viajaba mucho, tenía un barco o cuando estaba de pescador, e iba a pescar. Volvía después de 20, 30 días y yo me quejaba con él que mi amigo Raúl, que era más grande que yo, siempre me pegaba. Y mamá me decía, entiéndelo, ese niño tiene problemas en su familia. Mi papá me decía, golpéalo, ve y pelea con él. Tú también puedes. Esta falta de información del rol adecuado que los seres humanos tenemos... Es aquello que nosotros transmitimos desde el hogar y creo que esa educación está integrada más hacia la violencia que hacia el rol y la responsabilidad de mantener una tolerancia o un clima de paz dentro de nuestra comunidad. Como hay falta de información respecto a los roles, privilegios y responsabilidades, también hay falta de visión de potenciales detonantes o soluciones posibles. Cuando yo escribía mi tesis, mi tesis sobre el bullying en las escuelas, mencionaba a mis, a mis compañeros, a mis colegas en la clase, y les decía que la prevención no se circunscribe simplemente a tener que ver a una persona que ya está produciendo situaciones de conflicto sino que la prevención incluso tiene que ver en qué entorno ese niño está viviendo. ¿Cuál es la relación que tiene con sus pares en su casa, sus hermanos? ¿Cuál es la manera en que los padres se dirigen a él cuando le quieren llamar la atención? Intervenir la prevención no es simplemente tener un concepto de él, sino hacer que la escuela oriente a los padres de qué modo pueden conducir a sus niños la información necesaria de su rol, su privilegio y su responsabilidad, que puedan ellos tener una visión completa de cómo resolver cuando estos se pueden dar. No cuando se den, sino cuando potencialmente se ven en el entorno. Si alguno de ustedes quiere entender por qué, ¿el gas que se usa en la cocina de la casa tiene olor? Quiero informarles, si ustedes no lo sabían, que el gas originalmente no tiene olor. ¿Pero por qué se le puso ese odorizante para que pudiéramos entender de que hay gas escapando en la casa? Por el peligro que produce ese gas que está saliendo indiscriminadamente de un balón de gas, podría producir una explosión. Entonces, como un acto de prevención, se le puso un odorizante para que nosotros nos demos cuenta. A ver, a ver, está pasando algo. Parece que está escapando el gas. Ese acto de prevención sucede en el mismo seno del corazón y la mente de un balón de gas. Del mismo modo, debería suceder en la mente y el corazón. Estoy utilizando paráfrasis y parábolas para que podamos entender lo que quiero decir debe suceder de la misma manera en la mente y el corazón de cada niño, en cada hogar y en cada escuela. ¿Por qué es importante valorizar la información de roles? Porque todos los seres humanos debemos entender que cada uno de nosotros, como un sentido de responsabilidad individual, contribuye, no solamente para no producir problemas y conflictos, sino también somos constructores de bien para la comunidad. Y esa educación integrada desde la familia hasta el conflicto no la tenemos, porque la familia muchas veces está muy influenciada por los problemas sociales, por los conceptos comunitarios, por los problemas políticos, por las necesidades económicas y sociales de una comunidad. ¿Cuáles son los detonantes que producen realmente el conflicto? En primer lugar, las habilidades resolutivas no desarrolladas. Algunas veces, cuando tengo un espacio y todavía tengo la posibilidad de hacerlo, aunque la pandemia no me ha permitido mucho, me encanta jugar al fútbol. Desde que era niño, jugaba al fútbol. Y cuando un niño quiere quitarme la pelota, generalmente va a cometer el error de producirme un foul. Y por los años que juego, tengo 59 años, debo haber jugado por lo menos la pelota unos 57 años de mi vida, siempre que he jugado en un equipo, alguien que quiere jugar en contra de mi equipo y quiere quitarme la pelota, siempre va a tratar de producir un foul o un conflicto de encuentro de cuerpos para quitarme la pelota. En muchas ocasiones he recibido algunas patadas muy serias. Como en el año 1999, un joven de 18 años me puso una tijera en las piernas que me rompió un tendón central de mis rodillas. Los amigos que estuvieron conmigo jugando quisieron pelear con él. Y desde el suelo yo les grité y le dije, no, tranquilos, todo está bien. Si bien es cierto, aunque ese espíritu de construir resolución de un conflicto me lo enseñaron de pequeño, no quiere decir que yo sea un ejemplo de virtudes en ese sentido, pero necesitamos entender que para poder evitar conflictos necesitamos desarrollar en nuestros niños desde las escuelas habilidades resolutivas. Técnicas, conciencia, información necesaria para que ellos puedan mirar desde una situación de conflicto, oportunidades, oportunidades de resolución. Conciencia. Cuando nosotros no tenemos conciencia de las cosas que nos rodean, peligros potenciales antes de, quiere decir que antes de que sucedan las cosas, si veo a un compañero tirándole... Eh, un pedazo de tiza en la cabeza al otro amigo en el aula, porque el profesor no está, o tirándole la mota eh, a otro compañero, o haciéndole con un, un bollo de, de, de, de papel, tirándole al niño a la cabeza, al otro niño o a la niña, o diciéndole palabras que pueden ser inadecuadas, estoy haciendo conciencia, si es que yo me doy cuenta que allí puede ser, puede haber un problema de conflicto. El egoísmo. Hay determinados prejuicios en la comunidad que dicen tú eres mejor que los demás y eso produce un sentimiento de querer traer todos los beneficios hacia uno mismo, acompañado del orgullo, porque ambos trabajan de manera mancomunada. Yo soy lo que soy, me aceptas como soy y yo valgo porque si tú crees que no valgo, tú eres una basura, tú no sirves para nada. Un acto de introspección desde la niñez puede ayudar a nuestra educación a mejorar un concepto resolutivo en medio del conflicto. Lastimosamente, uno de los grandes problemas que hemos tenido en el concepto de la resolución del conflicto es que hemos tomado la evitación como uno de los métodos más fáciles o facilistas para resolver un problema. El esposo, la esposa, discuten. Él no habla más. Ella también. La evitación es generalmente en el conflicto la última alternativa después de un trabajo de concertación donde buscamos conciliación con las personas con quienes tenemos un inconveniente a menos que se vea en peligro la vida de las personas, por supuesto. La evitación será una, acti una actitud perfectamente tomada en momentos de conflicto. Pero la evitación no debería ser la primera actitud, porque somos seres comunicados. Tenemos la capacidad de poder conciliar. Otro de los problemas es la instrumentación. No conocemos instrumentación. No sabemos movernos hacia la neutralidad. Siempre que queremos resolver un conflicto en el cual nosotros nos vemos involucrados, generalmente nos ponemos en el extremo del otro. Nunca buscamos el bien común y allí está el problema. Tenemos que caminar al centro, tenemos que caminar a la línea de la neutralidad y eso es un instrumento cognitivo muy importante para resolver los conflictos y poder encontrar resoluciones. Generalmente, otro de los detonantes muy serios es, es que los mecanismos paradigmáticos basados en una instrucción familiar, de una familia tóxica, de una familia donde golpear es la única manera de entender, es lo que muchas veces han sido los detonantes también en nuestra comunidad. Durante esos días en los cuales hemos visto a la comunidad enarbolada, promoviendo o saliendo a las calles, hemos podido ver algunas de estos detonantes que sin duda están presentes en el ser humano y que necesitan ser considerados para poder evitar y prevenir el conflicto alguien me dijo alguna vez eduquemos eduquemos profesor eduquemos y le pregunto en qué y él me contestó en valores y la pregunta que yo le hice es cuáles Ay profesor cómo no va a saber usted cuáles son los valores y le dije yo el del ladrón que roba para alimentar a su hijo ¿Cuál valor? ¿El del político que miente para poder alcanzar un puesto? ¿El del docente que va a la clase pero no hace su trabajo y termina cobrando? ¿El del pastor que predica una palabra y se mantiene fiel a su congregación porque recibe un beneficio económico o por lo menos la fama? el del actor que va a la, a, la, a la escena y simplemente hace lo que tiene que hacer porque no le importa al final si al público le gusta total, a él le van a pagar por sus acciones? ¿Cuáles son los valores? Valores están determinados por lo que tú tengas como creencia, como convicción orientado a, ¿a qué? Porque yo podría tener un valor que me permite defenderme de mis enemigos destruyéndolos. Los valores maquiavélicos existen. Los valores, si son valores, tienen que estar orientados a aceptar los cambios y la realidad, pero desde una perspectiva prospectiva, si vale la pena decir de esa manera, con una visión prospectiva. Nosotros tenemos que enseñar valores entendiendo que los cambios se dan y que esos cambios son la realidad. Y que si hoy parpadeé y volví a abrir mis ojos, esos parpadeos nunca fueron iguales al anterior. Quiere decir que yo tengo que estar consciente de mi rol en la circunstancia en la que vivo, de tal modo que me adecue a la realidad tratando de mantener los principios que determinan el valor del ser, el valor del hombre, la ética, la moralidad, dentro de los conceptos de la libertad, para que los niños de nuestras escuelas puedan aprender no lo que el maestro quiere, sino lo que los cambios le piden para poder sobrevivir en un mundo con una vorágina de cambios que finalmente nos avasalla a todos. Es el momento de mirar la perspectiva del futuro. Es el momento de sentarnos y pensar como Aristóteles, como Platón, como Sócrates, para ver qué es lo que quiere el mundo en el futuro, para ver qué es lo que nos conviene. No como una persona egoísta o orgullosa, sino lo que nos conviene como seres humanos que convivimos en un mismo lugar llamado tierra. Cuando Dios creó al hombre, le dijo en chit la tierra y sojuzgadla y señoreat. El señorío no era un señorío poderoso de sometimiento a los demás. Era un señorío de convivencia, de compartir. Y por eso cuando fundó la primera familia, sacó a la mujer de la costilla del varón cerca al corazón para ser amada. Por eso que le dio a la mujer para continuar con ese amor el privilegio de poder dar a luz y traer a la vida a un niño fruto de su vientre, de su amor, de su entrega por la humanidad. Esos conceptos del ser se han olvidado. Se tiraron al piso. Y solamente comienza a gobernar la mente del educando la conveniencia. Se premia al que tiene mayor nota y no se premia al que dio más esfuerzo. Y por eso los conflictos comienzan en la escuela como continuación del conflicto iniciado en el hogar, donde los padres compiten, donde los hermanos compiten. Más de una vez he tenido el triste privilegio de ver hermanos peleándose. Por una casita que los viejitos están dejando en herencia a sus hijos. ¿Dónde aprendieron eso? ¿Quién les enseñó eso? La vida es más que las cosas materiales. Es un acto de perspectiva, entendiendo qué viene para el futuro y cómo tengo que prepararme ante sus cambios. Cómo puedo resolverlos antes de que sucedan. Necesitamos entender y conocer desde el punto de vista de la resolución y ser resolutivo. La resolución es abstracta, no necesariamente aplicativa. Muchas de las personas saben qué cosa hay que hacer, cómo hay que hacer, pero nunca lo hacen. Muchas personas dicen lo que se tiene que hacer. Son doctores en diagnóstico. Son los capos de la enunciación de las palabras. Debería, así debería actuarse, así debería enseñarse, pero no se hace. He allí el gran problema, porque la perspectiva resolutiva tiene que ver con actuar, involucrarse y aplicarse a la realidad para darle la solución desde una perspectiva resolutiva positiva que permita a la sociedad desarrollarse en el camino. Y poder convivir mejor como seres humanos es muy triste lo que pasa en los países hoy el dinero el mercantilismo el poder la fama el control de los demás ha dominado el ser de tal modo que hemos dejado de ser seres pensantes nos hemos olvidado que hay una gran labor que hacer por nuestros descendientes nos hemos olvidado que la sociedad que construyamos ahora es la sociedad que heredaremos a nuestros hijos en el futuro. Necesitamos involucrarnos y ser resolutivos y no necesariamente teóricos de la resolución. ¿Cómo ser resolutivo? Conociendo la realidad. Hay que entender la teoría y la práctica, no desde una perspectiva personal solamente. A mí me parece, yo creo... Yo interpreto esto, esas cosas ya las tenemos como individuos, sino de una perspectiva de la realidad misma. ¿Se han dado cuenta cómo nos encontramos encontrados los peruanos? Alguien mencionaba el día de ayer que ya deberíamos tener dos repúblicas, la República Peruana del Norte y la República Peruana del Sur. Es tanta nuestra falta de concesión, es tanta nuestra falta de conciliación y de convivencia que ya queremos separarnos. Somos seres humanos, aprendamos la realidad, miramos las cosas desde nuestros intereses, sigamos cambiando nuestros intereses y busquemos el interés de los demás. ¿Cómo ser resolutivo? Buscando ayuda informativa, bibliográfica. Analicemos algunos casos, miremos jurisprudencia en diferentes otros lugares y en otros países. No cerremos los ojos a la realidad de otros lugares. Somos hermanos, somos amigos, pero sobre todo somos seres humanos. La realidad de un país se puede aplicar en otro, la realidad de uno puede ser ejemplo de otro. Busquemos ayuda informativa, bibliográfica. Hoy vivimos, en nuestros dedos está la información para que podamos recibir todo lo que necesitamos. Si no sabes cómo, Consulta con los especialistas durante estas semanas por asuntos de trabajo y de conversación. He consultado con muchas personas que piensan diferente a mí. Algunos con ataques, otros con, con resoluciones muy concertivas, pero preferentemente no a los amigos. El prejuicio de la amistad puede ser un limitante para poder tomar una decisión sobre cosas del futuro. Es importante consular, consultar con especialistas que conocen la realidad desde su perspectiva para poder tomar un concepto de la realidad. Tenemos que también confrontar la realidad con una visión resolutiva. Miremos los escenarios. ¿Cómo resolvió la familia tal sus problemas familiares? ¿Cómo resolvió la profesora tal o el profesor tal en la escuela sus problemas de aula? ¿Cómo resolvió el niño que tenía este inconveniente? ¿Cómo resolvió este país sus problemas políticos? ¿Cómo resolvió este departamento sus problemas sociales? ¿Cómo resolvieron la parte económica este grupo de personas? Es importante para poder ser una persona resolutiva, mirar otros escenarios, conocer esos escenarios desde el punto de vista de la realidad. Valorar la toma de decisiones. Miremos el tiempo, quienes están involucrados, ¿En qué circunstancias circundantes a la realidad de la que estamos analizando se dieron las soluciones o se tomaron las decisiones? Algunos acusaron a algunos líderes en las escuelas porque tomaron decisiones sobre este tema respecto a la asociación de padres de familia. Algunos han tomado una decisión en el tiempo, en el tiempo aquel o en el, con el grupo aquel en una escuela respecto a los profesores. Algunos en un hogar han tomado una decisión respecto a una circunstancia. Analicemos bien el tiempo, los involucrados y qué circunstancias estaban alrededor de esa toma de decisiones. Solo así podemos tomar decisiones resolutivas en nuestro problema de conflicto. Hagamos monitoreo no sobre algo estático, sino sobre las variantes. Las variantes nos van a determinar que los cambios permiten resolver las cosas, pero lo que yo resuelvo hoy, en este segundo, no podrá ser exactamente igual en el próximo minuto, porque el cambio es algo constante en la vida del ser humano. Tuve el privilegio de llevar unos cursos en la Universidad de Santiago, en Chile, cuando estudiaba mi doctorado, y tuve el privilegio de tener frente a mí por tres horas como pablo tuvo a gamaliel boris tuvo como privilegio al doctor eh, Simmerman frente a mí por tres horas y aprendí en esas tres horas cosas que yo podría determinar mi vida profesional entre la cena o el café con el doctor Simmerman mi vida pasada y entre el doctor Zimmerman y mi vida futura. Como un maestro, por ser el único teólogo en la clase, él tomó la decisión de tomar un café conmigo porque él dice, yo nunca hablé con un teólogo y quiero conversar contigo. Y durante tres horas me compartió y me preguntó muchas cosas, pero realmente el que más aprendió fui yo. Él me enseñó una frase que nunca voy a olvidar, dando dándose cuando leí su libro que aún tengo aquí las copias conmigo en mi biblioteca me pude dar cuenta de cuán efímera es la realidad es tan efímera que yo puedo decirles en esta tarde que escucharon lo tengo que decir en pasado porque ese sonido que ustedes escuchan ya no escuchan ya escucharon mientras escucharon el sonido el tiempo estaba corriendo y la vida se iba y es tanta nuestra osadía que queremos hacer de la vida una vida de conflicto cuando deberíamos hacer de la vida un momento de gozo porque este dándose lo que se da y se, y se va dando Simplemente son presentes pasados que muchas veces nosotros no valoramos. Cuando yo hablo de la perspectiva resolutiva del ser humano, ando pensando que si opino hoy algo, ¿qué estoy proponiendo para mañana para resolver aquello que hoy me doy cuenta que es un problema? O en el próximo segundo, o en el próximo minuto, o en la próxima relación, o en el próximo encuentro. Es muy importante no solamente entender en la resolución del conflicto como teoría, sino en convertirte en un agente importante para convertir a la sociedad en una sociedad resolutiva, que resuelva el problema y que no siempre lo vea pasar como si fuera un suceso del momento. Yo quiero agradecer a Julio García del Mazo por la invitación que me ha dado en esta tarde. Y me ha dicho que les diga a ustedes que si alguno de ustedes quiere pedir un certificado sobre esta charla para tenerlo con ustedes, se comuniquen con él al 988-377-145. Y muy agradecido a los que asistieron a esta conferencia, me siento lleno de gozo y honor al mismo tiempo por haber tenido la audiencia que he tenido el día de hoy. Y les comparto, es mi deseo que tú, que terminas esta charla el día de hoy conmigo, puedas convertirte en el agente resolutivo que la comunidad necesita para tu felicidad y para la felicidad de los que te rodean. Muchísimas gracias, Boris gracias. Armon. Para gracias. gracias, gracias, muchas gracias, maestro Boris, como siempre, acostumbrado a la reflexión, al sentimiento, a la precisión de conceptos y es un tema, obviamente, que tendríamos horas para conversarlo. Eh, queremos aprovechar eh, que eh, tenemos a nuestros amigos y colegas aquí en la sala. Así que abrimos los micrófonos. Eh, la alternativa para cualquier consulta o pregunta o, o compartirnos su opinión sobre este tema de educación, violencia y eh, conflictos en el ámbito de la escuela, en el ámbito de las instituciones educativas. Eh, aprovechemos también que está acá nuestro amigo y maestro con quien compartimos sala de conferencia la semana pasada con nuestro amigo Carlos Manuel Panchas y Lébano, de la cuna Tierra de Campeones de la Carapulca del Rico Frijol. Y el saludo para ti, Carlos. Buenas tardes. Tu opinión sobre este tema, como en tu condición de educador también, y de líder en tu comunidad. Muy buenas tardes, Carlos. El micrófono es para ti. Te escuchamos. Adelante. Buenas tardes, Julio. Felicitaciones, a por esta brillante exposición. Y sí, no. nos da luces la exposición porque nosotros como docentes, aún en la actualidad, realizando este trabajo virtual, también tenemos algunos conflictos aquí con los estudiantes. Entonces, de la mano, con el equipo, por ejemplo, de psicólogos y de especialistas y de padres de familia, tratamos siempre de darle solución a los problemas que se generan día a día, ¿no? Dentro de, en este caso, ya las, las sesiones virtuales. ¿no? Siempre hay que tener en cuenta pues, que hay diversidad de casos, de realidades, cada estudiante es un mundo diferente, pero siempre es bueno conocer, y gracias a los aportes de Boris, a ver eh, esas luces que nos van a permitir solucionar de repente de una manera más eficaz los problemas. Felicitaciones nuevamente, Boris. Gracias. Gracias. Gracias. gracias, maestro Carlos, también. Y seguimos, el micrófono abierto para nuestros amigos, quienes se encuentran en sala, para una opinión, para una reflexión, para algún comentario, para una inquietud, alguna duda, o alguna experiencia de la práctica cotidiana, adelante entonces el micrófono para ustedes, yo de donde allá en la línea Tierra, Arequipeña, Alcides, Walter, al Ricardo, Miguel Ángel, también la alternativa entonces para Ani, para Tatiana, para Betty también. ¿Cómo está? Qué gusto eh, tenerte en sala, Betty, eh, nuevamente aquí en nuestra sesión. Adelante, Joel, te escuchamos. Adelante, ¿Qué Joel. Tal, ¿Cómo está? Muchas gracias por el pase, buenas tardes. Y sí, yo quería más o menos consultar y excelente la ponencia. De verdad es un poco raro ver ponencias de este tipo, sobre todo de un tema importante que es la educación. Y, y pues me ha parecido algo, algo nuevo, la verdad, no lo he escuchado antes, pero sí, lo que me, más me llama la atención es eh, la última parte que nos está hablando sobre la realidad, ¿no? cómo nosotros llevamos la educación viéndolo desde una perspectiva de la realidad, no de lo que debería ser la educación, sino lo que es y lo que tiene que ser. Y justo ahí me estaba viendo, ¿no? como decía, eh, una pregunta muy importante que le quería hacer. ¿Cómo ve usted esto del de cargamontón que se le hace a los docentes? Porque como usted dice, ¿no? Y cada vez con el tiempo se le va sugiriendo algunas cualidades que debe tomar el docente. Eh, que debe ser resiliente, que debe ser esto, que debe ser aquello, y ello, y ello, y debe ser informático. Y justamente hoy también estaba escuchando otra recomendación, ¿no? Entonces yo creo que para el docente es un cargamontón de cualidades que se le pide, ¿no? De esto, y esto, y aquello. Y también este, esto relacionándolo con que ahora, en la actualidad, no sé cómo hayan sido esos tiempos, pero soy joven, estudio educación actualmente, y con la realidad pues, de que los que ingresan a las universidades, no solo en el Perú, en Colombia, en Argentina, en todo sitio, o sea, ingresan con puntajes muy bajos, súper, súper, súper bajos, o sea, no son los estudiantes adecuados para ser profesores, y a esto sumándole una pésima preparación en las universidades para los que van a ser profesores. Y a ver, y la verdad, la verdad, que salen, sin la capacidad ni siquiera de ejercer un objetivo básico, que es dar conocimientos. Y por eso, ¿no? ¿Cómo usted ve ese cargamontón? Aparte, de que el docente tiene que dar conocimientos, que tenga que ser esto, que tenga que dar aquello, y que tenga la capacidad de esto, y que tenga esta cualidad. ¿Cómo podríamos afrontar ello? O sea, ¿cuál sería su recomendación? ¿no? Más basándonos en la realidad, de cómo es la realidad docente. Con Así este es. claro ejemplo que tenemos de, de candidato a la presidencia, Castillo, ¿no? Que ha reflejado la realidad tal vez de, del servicio de la educación. Así es. Vamos a, te voy a explicar desde dos perspectivas. La primera parte podría ser la parte técnica. La parte técnica eh, se exige, y tú lo acabas de mencionar, se exige al docente que él tenga todas las habilidades posibles para poder ser un docente adecuado. Lastimosamente, el paradigma educativo los, en, en los países como los nuestros está basado en informaciones académicas no están basadas en formación del ser la mayoría de las instituciones educativas en latinoamérica están preocupadas de preparar profesionales para la universidad preparar técnicos para que lleguen a las universidades y trabajen para alguna institución y la educación en sí no es eso la educación tiene que ver con la formación del ser si tú lees a aristóteles a platón y les preguntas a ellos qué es lo que aprendieron de Sócrates, te vas a dar cuenta que ellos, Sócrates no les enseñó ni a escribir, ni a multiplicar, ni a restar, ni a sumar. Les enseñó a valorar al ser humano, a mirarse a sí mismo, a descubrir a sí mismo sus capacidades. En Finlandia se tomó la determinación de que los alumnos no deben asistir a ningún aula de clases. Ellos llegan a unos salones grandes, como el tamaño de un, de un gimnasio, donde hay una cantidad de taburetes, donde hay computadoras, libros, juegos. Y mientras ellos hacen actividades propias de la vida del ser humano, los docentes especialistas de matemáticas, de ciencias, de lo que sea, van orientando en el ambiente, en la realidad que el niño busca como un acto natural, le van orientando lo que ellos necesitan para la vida, información adicional. Si te vas a sorprender si yo te digo que en Japón no se enseñan matemáticas a los niños después del tercer grado. La pregunta que te harás, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué no enseñarle matemáticas si es una ciencia pura? Hoy las matemáticas se pueden resolver con una tecla en un computador. Hoy se puede resolver todo desde un sistema tecnológico. ¿Qué es lo que están trabajando ellos? En el Perú... Para poder limpiar un baño, se contrata a una persona de limpieza. Esa es la educación en el Perú. En el Japón, los niños, antes de comenzar la clase, llegan media hora antes para limpiar el aula. Y antes de irse, limpian la escuela. La educación formativa es muy distinta a la, a la información académica. La información, la información que se da en la educación formativa está preocupada del ser, no del conocimiento solamente como tal, sino del ser. Si tú sabes muy bien, Joel, Joel es tu nombre, ¿verdad? Que en el en el Perú la mayor cantidad de personas que cometen errores, errores legales no son las personas con menos educación, son los que más títulos tienen. ¿Cuál es la razón? Cuando tú no formas el ser y siembras en ella la información para poder desarrollar en ese ser humano lo mejor de sus habilidades, no lo consigues. ¿Por qué? Porque el ser todavía está en material bruto. No estoy insultando al ser humano, estoy diciendo el contexto de un mineral que todavía no ha pasado por el fuego para purificarse. Entonces es muy importante, tú me has dicho una realidad, no se le puede pedir al docente que tenga tantas habilidades cuando él mismo como tal ni siquiera se conoce si es que tiene esas habilidades. Un docente no debe ser el instrumento por el cual se aprende, el docente debe ser el impulsor, el motivador, el pinchazo que produce el interés en el alumno de tal manera o en el estudiante de tal manera que él pueda buscar lo que nosotros hace mucho tiempo venimos hablando, el aprendizaje autónomo a través de casos que el niño o el muchacho pueda desarrollar sus habilidades. Y te voy a decir para terminar que en las universidades los que entran en primer lugar son los que salen en la foto, pero los que triunfan no necesariamente son de los que entraron en primer lugar. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nuestro sistema de calificación de habilidades en las personas, en los futuros docentes, en los futuros profesionales, está basado solamente en un sistema memorizante, memorizante o simplemente de conocimiento académico y no en la formación del ser. Hoy tenemos más corruptos con títulos que corruptos sin títulos. Ok, gracias. Esto Gracias, amigo. Futuro colega también, entonces, y seguimos entonces con el micrófono abierto para las uh, participaciones, ya sea por el, de esta sala, o a través del micrófono, del audio, directamente desde este chat y desde esta sala de Educación Sin Fronteras y claro. Diamond Enterprise. Adelante, adelante, vamos. Adelante. Eh, si no sí. habría nadie. Ah, ya, ok, ok, le doy el pase, no se preocupe. Dione, sí. aquí para presente, sí, pero... adelante. Sí, este, quería hacerle una consulta. Es en relación al, a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué debería hacer la educación para evitar estos conflictos sociales que estamos pasando ahora, ¿no? que estamos viviendo? Justamente al comienzo de la, de la exposición manifestamos el concepto de la lectura de la realidad. Pero esa lectura de la realidad no en base a mis preferencias, sino a la preferencia de todos. Y lastimosamente nosotros estamos en un país, o en varios países también existe lo mismo, donde se impulsa la diferencia de opinión para poder crear un conflicto y no para compartir ideas. Y ahí está el gran problema. Creo que la educación tiene que discurrir un poquitito más allá del simple hecho de diferenciarnos en opinión de votación o de preferencia y volvernos un poco más de cerca a las convicciones del ser y no tanto del interés o la conveniencia. Gracias. Joel tenía otra pregunta, me parece. Ah, sí, ¿qué tal? Muy, muchas gracias, de verdad. Ajá, eh, de verdad. Sí, es que el problema justamente es eso, la verdad que la realidad educativa se basa en cosas, en experiencias muy externas. Por ejemplo, me dio el caso de Aristóteles, y que es cierto, o sea, sí me gustaría que los docentes tal vez lleguen a lo que llegó Aristóteles en algún momento, como usted lo mencionó, pero no están en la capacidad. Yo creo que los que, los que realmente estarían en la capacidad de formar seres humanos, porque si hablamos de educación, los únicos agentes responsables de esto no solo son los profesores, también son los padres, que tal vez eh, poco a poco con el tiempo se ha ido tergiversando todo esto, y todo toda ese cargamontón de formar integralmente al estudiante en valores, ética, que se conozca, que sepa desarrollar, bla, bla, bla ese cargamontón a veces, muchas veces, se le da solamente al docente. Joel, es la responsabilidad. Joel, permíteme, antes de que cortes, sí, sí. te voy a okay. hacer un paréntesis, te voy a contar algo. Para poder ser docente en Finlandia, Tú tienes que ir cuatro años de calificación, de desarrollo personal y habilidades para saber si tienes la capacidad de docente. Si pasas los cuatro años, vas a tomar dos años o tres años de educación para poder determinar la, en las áreas educativas que vas a desarrollar. Después de tres años, recién vas como asistente docente a un aula, nunca para ser maestro, vas como asistente para poder ayudar y demostrar durante los dos siguientes años que puede ser enseñado y puedes convertirte en un docente principal. Un docente en Finlandia gana exactamente el mismo sueldo que gana un ministro del Estado de Finlandia. Esa es la diferencia que nosotros tenemos respecto a la educación. La educación claro. tiene que tener la importancia, y cuando tiene la importancia, no significa más dinero, no, uh -huh. significa más dedicación para poder tener docentes como mi profesor, don Abner Reategui, que me enseñó en la primaria, en el pueblito de San Roque, en la escuelita 1005. Él no nos permitía a nosotros, además de las notas y todas las buenas calificaciones que tendríamos o no, él no nos permitía ninguna malcriadez. Nos sentaba en, la, en el pupitre y nos enseñaba. Se sentaba al lado, traía su silla desde la mesa del frente y se sentaba al lado del alumno. Y todos escuchábamos la reprimenda o la orientación. Ese es el trabajo del docente. No es simplemente que todos aprendan dos por dos, cuatro, cuatro por dos, ocho. No, claro. es el hecho de que nosotros aprendamos a valorar el concepto de convivir. Y eso es un tema muy profundo. ¿Y sabe por qué te lo digo que es profundo? Porque tiene que ver con nuestro presente humano. Y eso nadie lo valora. Hoy más valor tiene la chica que tiene las nalgas muy levantadas y los pechos muy, muy prominentes y el joven que tiene seis u ocho packs en su, en, su, en su estómago, son más valorados que el maestro que camina cinco horas para poder llegar a su centro de trabajo y formar niños para el futuro. He ahí el gran problema del ser humano. Hemos olvidado esos principios que yo llamé la atención el día de hoy, de valoración de conciencia de la realidad, que está muy pegado a nuestra piel, a nuestra conciencia. Y yo te, yo te sugiero a ti, como que has asistido esta tarde a esta charla, que seas tú uno de los resolutivos detonantes para resolver los problemas educativos en el futuro cuando tengas el privilegio de estar frente a un aula como docente que eres. Claro, claro. Este, muchas gracias, sí, ya para hacer hincapié. Nomás. Y tiene mucha razón, la verdad, me, me agrada bastante. Yo justamente quería llegar al tema de Finlandia, y creo que ahí encontramos el problema, ¿no? Y como usted lo dijo, para que un docente sea, o, o ocupe el labor docente en Finlandia, pues tiene que pasar una preparación súper estricta y súper buena, cosa que en Perú no se hace. Entonces, el problema no está en agarrar nuestra educación y decir, la educación en Perú es un desastre, hay que tratar de que sea como en Finlandia. Tratamos de cambiar la educación, pero cuando el problema es cambiar la preparación del profesor, porque si nosotros decimos, queremos una educación como Finlandia, y la preparación del profesor sigue siendo como es, y peor aún, de la que era antes, o sea, no vamos a poder llegar, al contrario, o sí. sea, como usted lo ha dicho, no logramos una cosa y no logramos la otra, y por eso es que la educación cada vez está yéndose para abajo. Y, es, y Excelente, me parece genial la, la idea, ¿no? Pero yo sí creo, y concientizar, como usted lo dijo, ¿no? no es que la educación debería ser así, no, sino que ver por qué su educación es así, y nosotros también tenemos que actuar de esa forma, pero créame que aquí en el Perú no se habla de eso, se habla así. de que nuestra educación debe ser como Finlandia, pero no se habla. Pero los profesores son tal y se preparan así y se seleccionan de esta forma. Aquí en el Perú no tenemos ese tipo de selección, esos filtros, esa preparación. Entonces creo que es un error llevar al Perú a la educación de Finlandia. ¿no? Eh, ese, es, ese es el tema, no ese es el problema, creo yo. Finlandia ¿no? puede ser un modelo para nosotros, pero no necesariamente una caja donde tenemos que introducir nuestra educación. Nosotros claro. tenemos una realidad diferente. Yo estuve en Singapur y pude ver que Singapur es el resultado de 70 años de trabajo educativo. Tú no puedes tomar un taxi en cualquier lugar. Hay paraderos y el taxi no se detiene, aunque tú le levantes la mano, te pares en la calle, no lo va a hacer. Yo caminé por las calles de Finlandia durante 10 días y solo vi un policía al llegar a la, a la, al aeropuerto. Allí pude ver un policía. ¿Dónde están los policías? Y un día le pregunté a una persona que vive ahí, que habla inglés, y le dije, eh, ¿por qué no veo policías en las calles? Me dijo, los policías no necesitan estar en las calles. Ellos están viendo dónde usted camina, porque acá usamos tecnología. Cuando usted camina por las calles, corta una rama de un árbol o golpea a alguna persona, en, el, en 30, posiblemente 3 minutos, no más, usted va a tener 30 policías encima suyo, porque la tecnología controla el sistema del comportamiento humano. Hay muchas incidencias. La razón no es porque hay cámaras sino porque la comunidad aprendió, en otras palabras, se educó. Veinte minutos de viaje en un ferry, tú puedes pasar al otro lado de la bahía y vas a encontrar un lugar muy parecido al Perú, así como tú no te imaginas. Veinte minutos de distancia en un pequeño, una pequeña bahía del mar, pasas al otro lado y encuentras un país muy parecido al Perú, al lado de una potencia educativa como es eh, y económica como lo es este Singapur. Así es la realidad. No hemos aprendido. Todavía estamos en pañales en el Perú, pero hay esperanza. Por eso estamos dando esta charla aquí en Educación Sin Fronteras. Okay, muchas gracias, muchas gracias de verdad. y, y Saludos jueves. a la distancia y espero que se siga haciendo estas charlas. Todos los jueves a las 3 y 30 de la tarde. Hagan extensivo e inviten a las personas todos los jueves a las 3 y 30 de la tarde, Educación Sin Fronteras. Tu, tu micrófono, Julito, tu micrófono. Ok, bien, y bueno, conversamos a, a propósito ayer con algunas docentes, con algunos algunas especialistas, y no voy a decir su nombre, no se encuentra en la sala, pero hablábamos del tema de eh, la educación, la responsabilidad, los conflictos, las dificultades por las que atraviesan no solo nuestros niños, niñas, eh, nuestros estudiantes, sino también nosotros, los maestros mismos, independientemente de que se encuentren en una zona urbana, en la serranía, en el Ande peruano, cerca a un río o a alguna cocha en la selva peruana. Y me decía algo así la maestra, ¿no? Para graficar algo de, la, de lo que vivimos como maestros respecto a lo que tocaba yo en la preparación, a nuestra formación. Me decía, profesor Julio, la verdad, la verdad que esto lo de la... DREL, de la UGEL, se pasan, ya quieren que nosotros seamos unos ingenieros prácticamente manejando la, la información y la verdad que nos abruman, nos hacen doler nuestra cabeza, no qué formularios, qué documentos, qué formatos, qué Exceles, qué eh, JGs, qué evidencias, qué portafolios, qué tanta cosa y la verdad que estamos a puntos de volvernos locos, nos decía esta maestra, de algún lugar del país del Perú, del país, no, no, no de Lima, la capital. Bueno, entonces este, yo le hice un comentario, le dice, eh, ¿no será maestra, con todo respeto, que usted estuvo de repente al margen de la necesaria preparación que desde hace años tenemos y venimos haciendo Muchos maestros eh, en el Perú, desde que conocimos eh, plataformas como el Blackboard, como el Moodle, como el Doqueos, por ejemplo, hace varios años ya en, por ejemplo, los ambientes en los que nosotros hemos trabajado en ámbitos universitarios y en la preparación, la formación y la perfeccionamiento de docentes, de profesionales de la educación. Este, le digo, y, y, pero ¿por qué me dice usted eso, maestro? me dice, no, porque yo conozco maestros que están trabajando en una plataforma de Moodle de tres, cuatro o cinco años, ni siquiera saben recuperar un archivo eh, enviado vía WhatsApp ni siquiera saben cómo imprimirlo y mucho menos cómo lograr una conectividad vía Bluetooth, por ejemplo algo, un niño de cuatro, de, cinco, de seis años hace casi Instantáneamente, instinto. Y ese, ma ese maestro, maestro de 40, 45, 50 o más años de edad, se quejaba amargamente del exceso de carga, de responsabilidad y de exigencia que se le daba y que se le pedía para poder realizar su trabajo, que es otra cosa que administrar un portafolio que lo venimos haciendo no del año 2021, este año, del 2020, ya vamos tiempo atrás. Son varios actos que estamos hablando del portafolio electrónico y todo el manejo, el manejo de las evidencias y todo lo que significa documentar, mostrar, evidenciar, comprobar eh, y todo. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo con muchos eh, seguramente. Exigencias eh, entre rector, normativo, del minedu y de la departamental, de la DREL, de la DRECA o del gel siempre es la misma, ¿no? papeles y papeles y formatos y papeles y formatos y, y es de nunca acabar pero si no, no hemos tomado la precaución de prepararnos para el futuro lo que estamos haciendo hoy por ejemplo con este tipo de capacitaciones de encuentros y de pues seguramente no contribuimos con la resolución de conflictos no contribuiremos con un con un ambiente de tolerancia porque con si tú estos de la UGEL se pasan. estos del ministerio este están eh, que exigen, exigen, exigen y no nos pagan lo que debemos. En realidad es una experiencia de algo que viví ayer a propósito del comentario de esta eh, conferencia, esta charla de hoy con uno una de nuestras nuestroslegas interior del país. Estamos en los minutos finales ya, alguien más quisiera compartir, hacer uso del micrófono. Eh, estamos todavía en los minutos finales antes de proceder a, a hacer entrega de algunos de los diplomas de participación a nuestros invitados conferencistas de estas últimas semanas. Adelante, Víctor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿De qué parte del Perú eh, se contacta? Muy buenas tardes y bienvenido a nuestra sala. Gracias, gracias. Acá de México, invitado por el doctor Boris, un amigo de hace mucho tiempo, un excelente conferencista, es excelente ser humano y pues cada día aprendemos de él, cada día aprendemos de él y el tema de hoy estuvo muy muy especial porque lo que decía lo que decía este es, es cultura nada más es educación la verdad que no se avanza en algunos países por falta de educación por falta de preparación en otra ocasión decían que en México se lee un libro eh, se lee un libro al año y el, el obligatorio de la escuela y en otros países 18 libros al año o pues sea es la pequeña diferencia que hay entre entre un país y otro yo viví en Cancún 10 años y yo veía que los de Canadá o de Estados Unidos se llevaban dos, tres libros y el mexicano un seis de cerveza. Y dije, ah, pues es, es mucha la diferencia. O sea, ¿por qué? Es cultura. Ya los niños desde pequeños ya traen el libro en la mano y el niño mexicano trae la cerveza en la mano. O sea, la diferencia entre, entre un país y otro. Todo lo que decía lo que ahorita. la persona que no lee, por eso no avanza. Y es un dicho por ahí que los libros salen caros, pero es más cara la ignorancia. Entonces, estas charlas son, son de primer nivel, y no, no, debería estar, poquita gente va a estar siendo 200 personas porque esto es como una conferencia de de mil dólares para mí gracias doctor de verdad siempre va a ser mi respeto es toda la vida gracias gracias muchas Muchas gracias. Desde méxico nos visita visita nuestro víctor Víctor. Siempre compartimos tiempo tiempo él él y gracias por venir venir nuestra nuestra el el día de hoy no, no, no, no, me las voy voy perder, perder, no, no, apunté no, 3, 3 de la tarde, todos todos los todos sí. ¿eh? todos los jueves :30. ¿Dónde ¿Te no, no, ¿En qué ciudad estás tú, Víctor? ¿En, ¿En Estamos en Tampico, Tamaulipas, México, cerca es frontera con Estados Unidos, acá por el Golfo. Ok, ok, ok, perfecto, estás al norte, entonces, de Ciudad de México, al norte. Estamos entre Tampico y Veracruz, frontera con Veracruz, México, en puro casi en medio del Golfo. ¡Qué eh, Bueno, gracias. Gracias por compartirnos que La verdad, ustedes, muchísimas gracias. Relaciones. Estos programas Deberíamos hacerle mucha publicidad para que estén llenos siempre. Muy bien. Así, es, así será, así será. Muy gracias, bien, este, Julio. Maestro, gracias a ti, Víctor, Julio, un amigo y un maestro, eh, como todo el equipo de Darman Raises, Educación Sin Fronteras, bajo la dirección de nuestro amigo inventor, el Boris Darman, trabajando por el ser, trabajando por eh, lo que verdaderamente vale la pena. Antes de proceder a hacer entrega del diploma de honor a nuestro invitado, está Carlos Pachas con nosotros, eh, del Montenegro también se comunicaba hace unos minutos conmigo por el WhatsApp para ver si se conecta a esta sala. Está el, eh, nuestro amigo expositor de hace 15 días eh, sobre educación inclusiva, él es nicaragüense, eh, trabajando en una importante institución educativa en Estados Unidos. Eh, y esperamos conectarse sí. en algunos segundos. Maestro, eh, su comentario final antes de entregar el diploma a nuestro amigo Carlos Pachas y a Mayden pero Lo escuchamos. Adelante. La educación es un reto y es un reto porque el cambio también lo es. Identificar el cambio no necesariamente es fácil para muchos, porque los paradigmas nos limitan a poder reubicarnos en cada instante de nuestras vidas en las necesidades que van apareciendo en el trajinar de la vida del ser humano. Dios, en su capacidad como Dios omnipotente y todopoderoso, nos ha dado la inteligencia y la sabiduría para ponerla en sus manos y con la ayuda de él poder comprender más a plenitud qué es lo que realmente necesitamos. Con la ayuda de él, nuestras limitantes puestas en las manos de él, es muy posible que la educación tenga los resultados que tanto buscamos, reconocer, en el hombre, la imagen perfecta del Dios todopoderoso. Gracias por estas palabras que me han permitido dar, gracias por este tiempo, y ojalá que cada uno de los que estuvieran esta tarde aquí se conviertan en agentes resolutivos para una educación que pueda lograr lo que nosotros conocemos como la educación sin fronteras, sin diferencia de personas, buscando siempre el bienestar de todos. Muchas gracias. Amén. Así será, maestro Boris. Gracias a Betty también por su comentario. Eh, hemos hablado efectivamente sobre la calidad de las personas, sobre la calidad de los maestros. Eh, muchísimas gracias al maestro Boris. Eh, de verdad que tenemos que cambiar muchos paradigmas. Y una manera de hacerlo es como decir en educación los, los buenos, las buenas personas. Tenemos que encontrarnos, tenemos que juntarnos, tenemos que aliarnos, tenemos que que formar esa, esa alianza estratégica para eh, buscar dar nuestro aporte indistintamente estemos eh, en el otro, como lo está en este momento nuestro amigo Víctor del continente americano quienes entran en Centroamérica o quienes van desde eh, diversas localidades de América esta señal de educación sin fronteras. Gracias a ti también Mara, María Aide nuestra amiga Sí, eh, psicóloga, y de risco, Imán, gracias, gracias a ustedes. Y bien, vamos a compartir pantalla, hacer entrega en, en nombre de eh, Educación Sin Fronteras, justamente, así es, este, nuestro diploma. Lo tenemos, lo tenemos en pantalla, lo tenemos en pantalla, maestro, ¿no, verdad? Perfecto, perfecto. Entonces, en nombre de Educación Sin Fronteras, vamos a aprovechar para entregar este diploma de honor que tiene usted en pantalla, que otorgamos a nuestro amigo y maestro, Carlos Manuel Pachas Lévano, en su brillante conferencia que compartimos nosotros sobre el tiempo de la identidad local, una mirada a la historia de Chincha, desarrollada para la comunidad de educación sin fronteras, el 3 de 2021, firmado nuestro presidente y fundador, el doctor Boris Darmon, por supuesto, gracias a los auspicios de Darmon Enterprise y por supuesto también a Red Sin Fronteras. Carlos, mucho cariño, te lo enviamos en algunos segundos también a la vía digital, tus palabras a esta hora de la tarde, también de tu tiempo y tu eh, compartir identificarte con estos principios y postulados que motivan educación sin fronteras. Carlos. Muchas gracias por la invitación y realmente ha sido pues este, muy interesante compartir la semana anterior y esta semana también y siempre eh, como decía Víctor pues no es la lo que nos va a diferenciar justamente es la educación y a través por ejemplo de estas charlas de estas conferencias, poco a poco vamos a ir mejorando como docentes y como personas. Muchas gracias por la invitación. Gracias también y ahí te enviamos tu diploma y también eh, Hacemos lo mismo eh, con nuestro amigo Meinder Montenegro, nicaragüense, radicado en los Estados Unidos, su diploma de honor, se lo haremos llegar también algunos instantes más, en mérito brillante, conciencia en eh, la educación inclusiva, un medio para conseguir una educación de calidad para todos, desarrollada para Perú. El 27 de mayo del 2021, gracias Meinder Karel Montenegro, sabemos que vas a ver esta sesión a través del Facebook Live de eh, nuestro amigo el doctor Boris Darmon, así que con mucho cariño, un abrazo, un agradecimiento de hermano latinoamericano por estar eh, dándonos eh, lo más valioso probablemente que tenemos los seres humanos y los líderes, nuestro tiempo, que es vida. No hay otra forma de catalogarlo. Bien, gracias entonces nuevamente y estamos eh, llegando a los eh, instantes finales y vamos eh, nuevamente a agradecer en nombre de Educación Sin Fronteras a Joel, a Dion en Arequipa, al CIDES, a Carlos, a Pastor Ramírez que estuvieron el domingo también en el, el intermedias allá en México, ¿no? bueno, este, la vida eh, en democracia, qué importante es. Walter, gracias Ricardo, gracias Miguel, gracias gracias Betty, gracias María y de, gracias Graciela, Joel también, nuestro futuro colega, gracias por estar ahí con nosotros, muy agradecido también a Miguel Ángel Gómez Berrocal, a Víctor Ramírez, a Ricardo Miranda, y por supuesto, agradecer a Víctor, a Walter, Mulatillo, Yangua también, nuestros datos, grabado la versión en PDF del archivo utilizado por el doctor Boris Darmon, lo que tiene que hacer es llenar este Google eh, Forms que tenemos en el chat de esta sesión de Educación sin Fronteras y eh, si desea usted una constancia, un certificado de asistencia a esta conferencia con mucho cariño, hay que corregir la palabra chincha, con mucho gusto, <risa> no, así lo haremos, gracias maestro, así es. Bien, solamente se equivoca el que hace cosas, ¿no es verdad? Feliz el que eh, no, no se equivoca el que no hace. Gracias, el entonces. El es el único que se equivoca, así que nadie más. <risa> así es, gracias a nuestra amiga Betty, recibimos su, su mensaje a esta hora de la tarde. Muy bien, eh, a todos ustedes quienes hacen posible Educación Sin Fronteras, esperamos volver a ver, Víctor, el próximo jueves a 30 horas de Perú. Eh, Creo que por eh, estación, por, por estación, tenemos la misma hora en estos momentos allá en eh, México. Muy bien, nos encontramos entonces el sí, jueves 3 y 30, hora Perú, tenemos otro importante tema con otro destacado profesional que como todos los jueves presta su concurso para nuestras conferencias de Educación Sin Fronteras. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas tardes aquí Lima Perú capital de Erio Inca que el señor todopoderoso los bendiga grandemente, los mantenga con paz, bien, todo con salud en cada una de sus localidades, en cada uno de sus regiones en cada uno de sus municipios. esta conferencia de educación sin fronteras ha terminado, nos encontramos a la, próxima, a la misma hora y en esta misma sala de capacitaciones, un fuerte abrazo para todos ustedes, amigos y hermanos hermanas del Perú y del mundo hasta la próxima, nos vemos